Un día más en el salón de la justicia social Muy bien superamigues, este domingo hay elecciones y confío en que todos irán a sufragar de manera responsable Así es, gracias a Eva Perón y a Nicolás del Caño, nosotras las mujeres hoy podemos votar mm, En realidad fue Alicia Moró de justo quien a comienzos de la década del 30 elaboró el proyecto de ley que establecía el sufragio femenino Eso que dices del peronismo fue como unos 15 o 20 años después Además, Nicolás del Caño, nada tuvo que ver con nada. Vaya, no puedo creer el acto de misoginia que acabas de cometer. Tendré que denunciarte ante las autoridades por violencia de género. ¿De qué hablas? ¿Cuál acto de misoginia he cometido, persona gestante maravillé? Me llevaste la contraria. Eso no es ningún acto de misoginia. Sí, se llama mansplaining. Lo decimos en inglés porque nuestro feminismo es un copy-paste del feminismo berreta de los Estados Unidos. Mujer maravilla, todo lo que hice fue corregirte dándote un dato histórico concreto y comprobable que tú misma puedes chequear. Los datos Históricos son un discurso de ultraderecha Que deberíamos condenar y por el cual deberíamos Estar preocupados. La persona gestante Maraville tiene razón. Hay un discurso Reivindicador de la dictadura, las desapariciones Forzosas, el genocidio, la supremacía Racial, el fascismo y los nazis ¿En serio? ¿Y qué discurso es ese? El de la libertad. Tienes que estar Bromeando. No, Linterna Verde tiene Razón. Los liberales están creciendo En las encuestas y eso significa que Hitler Resucitará de entre los muertos, viviremos Bajo una dictadura y todos moriremos Robin, no le veo ningún sentido a la lo tú descolosal que acabas de decir Ah, ¿sabes quién era liberal? Hitler, Hitler no era liberal, Hitler odiaba A los liberales, eso es lo que él quiere Que tú creas, Hitler no quiere nada Lleva muerto casi 80 años Vaya veo que sabes mucho sobre Hitler De seguro es tu mejor amigo, Hitler no Tiene amigos, está muerto Pues en el cierre de campaña de un candidato liberal Uno de los oradores dijo que las personas Tenemos la capacidad genética para Progresar y no terminar en la indigencia ¿Sabes quién más hablaba de componentes Genéticos? Mengele y Macri La capacidad cognitiva de los seres humanos Tiene un componente genético Eso es un dato real, no es debatible Vaya, suenas exactamente igual que Hitler De acuerdo, vivamos en la indigencia Para no ser nazis, me parece razonable Ya basta de acusar a los liberales de patrañas Este domingo reventaremos las urnas Con nuestro voto libertario Robin, ¿desde cuándo eres liberal? Hace 30 segundos dijiste que los liberales Resucitarían a Hitler y viviríamos bajo una dictadura Lo sé, pero vi un video de Youtube Y ahora soy liberal, el más liberal de todos De hecho, me gustaría saber cuán liberal eres tú, Superman? Robin, sabes bien que siempre me he identificado con el liberalismo clásico. De hecho, estoy desmintiendo las calumnias que están lanzando contra el liberalismo desde que comenzó esta conversación. Sí, pero ¿por qué intereses lo haces? ¿Quién te está financiando para infiltrarte en el liberalismo y destruirlo desde adentro? Dilo, vamos, es Macri, ¿verdad? Robin, creo que estás teniendo una sobredosis de chocolate caliente. ¿Por qué mejor no vas a dormir? Vaya, veo que te molesta que yo vote a los liberales con más convicción que tú. Robin, tú no puedes votar. Tienes 14 años. Oye, no asuma su edad, maldito fascista Tal vez él se autoperciba como un adulto Todo a su tiempo, linterna verde Debemos respetar las infancias y las adolescencias Robin es un niño de 14 años Que hasta hace 5 minutos era un sucio comunista adoctrinado Y ahora cree ser John Locke Por haber visto un video de 10 minutos en internet Básicamente como todos en Twitter ¿Estás diciendo que no debe votar por su edad? No lo digo yo, lo dice la ley Eso es voto calificado, maldito nazi liberal macrista de ultraderecha Oh no, aquí vamos ¿Sabes quién creó el voto calificado? Así es Macri. Eso no es cierto. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Mauricio Macri era el Papa de la Iglesia Católica, convocó a una reunión de gabinete en el Vaticano a la que asistieron Jair Bolsonaro, Javier Milley, Luis Lacalle Pou, Patricia Bullrich, Juan José Gómez Centurión, el Colo Antilli y Hitler. Eso nunca sucedió y es históricamente imposible. ¿De dónde sacaste ese dato? De la Universidad de Buenos Aires. En esa reunión pactaron con el presidente del mundo, Francisco Franco, y el monarca intergaláctico Donald Trump, que el voto sería calificado. Y así es como nació el nazismo, por gente como tú que quiere que el voto sea calificado. Nada, absolutamente nada de lo que has dicho es históricamente correcto, ni posible. Y de hecho, voy a reivindicar el capitalismo frente a tu rostro ahora mismo, diciéndote que este video está patrocinado por el Instituto de Trading y Criptomonedas N&W Professional Traders. Si quieres aprender a invertir, hazlo como un profesional. En tu cara linterna verde, capitalismo Aprende a invertir, maldita sea Un momento, ¿tienen cursos para aprender sobre criptomonedas? Por supuesto, Batman Fantástico, y saben, me cansé de tanta pelea Yo votaré a la candidata dialoguista Porque ella vivió en mi vecindario durante su infancia Y eso me identifica Vaya, qué coincidencia Ella vivió en mi vecindario durante su infancia también También en el mío, qué casualidad Sí, ella también ha vivido en mi vecindario Tal vez deba votarla La candidata dialoguista vivió en todos los vecindarios Porque no vivió en ninguno ella simplemente les está mintiendo Vaya, otra vez con tu misoginia Por eso la mejor opción al final es el oficialismo ¿Te refieres al oficialismo que protege a dos de sus senadores Que fueron literalmente acusados de violación Por una jovencita y una militante? Otra vez refutando con datos Ya te dijimos que esa actitud es totalitaria y peligrosa Maldito reivindicador de la dictadura militar de los datos concretos No me dejas otra opción más que denunciarte por violencia de género ¿Vas a denunciarme por violencia de género? Sí, eso mismo haré Pero también dices que a mi género no hay que asumirlo, yo puedo ser lo que quiera ser Sí, exactamente, así lo aprendí en mi curso de estudios de género Bien, pues entonces me autopercibo como una niña Y ya no puedes denunciarme por violencia de género Jaque mate Oh, lo lamento, niña no debía asumir tu género En efecto, y hablando de autopercepción Robin, ¿a quién vas a votar ahora que te autopercibes como un adulto? No, ahora soy un libertario más radicalizado aún Así que no iré a votar porque no contribuiré con este sistema putrefacto Y llamaré a todos los liberales a que hagan lo mismo que yo y no voten Robin, si tú convences a parte del arco opositor de no ir a votar Mientras que el oficialismo reparte boletas casa por casa Y compra votos a cambio de migajas ¿Adivina quién ganará las elecciones? No lo sé ¿Quién? Vaya eres un completo retardado Robin Gracias a Dios que no puedes votar El resto vayan a votar Y recuerden que hubo un gobierno que los encerró Los fundió, les robó el remedio en medio de una pandemia Y los dejó morir solos Mientras ellos echaban fiestas en la residencia presidencial No sean infradotados Y voten bien ¡Ah!